Hola, eh, debido a los avances de la presente ponencia, me he dado la libertad de cambiar el título, sin perder el sentido de la propuesta inicial. El, el actual título es Neuroderechos, Identidad e Individuación con un acercamiento posible a Blockchain y una aproximación irresponsable de ficción científica. El 21 de abril del presente año, el Senado chileno aprobó un proyecto de reforma constitucional para proteger, cito literalmente, la integridad y la indemnidad mental de los avances y capacidades desarrolladas por las neurotecnologías. ¿Cuál es el principio de este intento de neuroprotección? Es la protección del cerebro, y por extensión, según los promulgadores de la mente humana, de su privacidad y de los misterios que tiene y que eventualmente, con los acelerados procesos tecnológicos, pudiera vulnerarse y ser atacada o influida por agentes externos a la voluntad del individuo que no se encuentre protegido por una ley como esta. Básicamente, es el intento de proteger los datos neurológicos que produciríamos como especie humana. Con respecto a esto, existe una polémica ontológica y política jurídica en lo que respecta a la designación conceptual sobre lo que significaría la mente y lo que la identificaría y de si el proyecto de ley es adecuado o no para algo que no tiene consenso aún en estas materias, además de discusiones sobre la reductibilidad de la propuesta en términos de derechos más amplios con respecto a protección de la integridad humana. Lo que me interesa en esta presentación es en base a la consideración hipotética de supuesta reducción de lo que aún nominamos como humano. En relación a una base cerebral, neuronal, sin entrar en los problemas de las posibles dicotomías dualistas, de la separación de este con el resto del cuerpo y con el resto de las interacciones externas al cuerpo, las cuales pueden venir, por ejemplo, de sistemas y teorías sobre la información y la individuación simondoniana. Considerando esta, como la posición no estructuralista, donde lo psíquico y lo colectivo son agentes separados, no son agentes separados, sino entramados, donde incluso la constitución de lo humano con lo no humano tienen esta misma relación a través de lo que Simondón entiende como ontogenética. A pesar de lo simplista del proyecto de ley, la reflexión con respecto a las interacciones complejas que forman la mente y el cerebro para quienes establecen este principio teórico de la ley dualista. Me interesa generar, al final de la presentación, una hipótesis lúdica de ficción científica, después de haber explicado en líneas generales los problemas que conlleva desde la filosofía de la tecnología sobre todo desde los principios de la individuación en Simondón, en la cual, sosteniéndonos en los descubrimientos de las interacciones neuronales y su posible alteración y manipulación, plantear que, en base a esto, la trazabilidad de todas las posibles interacciones cerebrales que se pueden determinar científica y tecnológicamente, podrían Tokenizarse de forma no fungible en base a la tecnología de blockchain. Lo explicaré y desarrollaré más adelante en el momento que corresponda a esta peculiar presentación. Lo ontogenético para Simundón no separa lo psíquico de lo colectivo. Es decir, lo individual como tal no existiría sin todas las relaciones que conjugan y hacen existir los objetos del mundo, lo existente en tanto individuación agenciada es así como la ontogénesis simondoniana podrá verse como parte del devenir del ser y no solo el estudio de la génesis de los individuos y del ser como algo ya dado. En este sentido Simondón nos mostraría un importante salto epistémico ya a mediados del siglo XX con respecto al entendimiento de las cosas del mundo y sus relaciones en el sentido de iniciar, por decirlo de alguna manera, el cambio definitivo de las posiciones dualistas que venían arrastrándose durante siglos y continuados en el estructuralismo y postestructuralismo. Las posiciones dualistas, positivistas, aún se encuentran vigentes en la actualidad, en variadas disciplinas, y dentro de estas obviamente, no se escapa la ciencia, para nuestro caso particular, la neurociencia. Entonces, la individuación desde la perspectiva en que la estoy tomando, no es lo que se podría entender como el resultado solo del individuo eh, sino se considera siempre el medio en el que se encuentra, es decir, la asociación entre individuo y medio como elementos integrados. Las posiciones cientificistas que apelan a la adulteración de un individuo por medios tecnológicos, a partir de intervenciones o interferencia sobre las interacciones neuronales, estarían considerando lo individual como un objeto pasivo en lo que concierne a sus relaciones y complejidades sobre los procesos ontogenéticos no pasivos o no estables donde las posibles interferencias neuronales por sí solas determinarían la individuación. Siempre hemos estado expuestos a la intervención de muchos medios en los distintos procesos de cambios genéticos y o evolutivos. Un ejemplo de esto último es el desarrollo del lenguaje y la escritura. La preocupación por la defensa de las neuronas debería abarcar tantas cosas que una constitución no daría abasto. Desde todos los medios determinantes, la alimentación, la transmisión de todo tipo de información la estructuración de los modelos de convivencia, etc. Nuestras interacciones neuronales siempre han estado cambiando y en la gran mayoría de las veces sin el consentimiento consciente de nosotros. Aun cuando con la tecnología avanzada se pudiera craquear un importante porcentaje de interacciones neuronales, si consideramos la ontogénesis simondoniana, esta interacción se conjugaría con multiplicidad de medios asociados no determinables por el principio de adulteración dualista. En este punto me gustaría detenerme un momento en un concepto, un concepto que si bien podría no verse directamente relacionado con lo que he mencionado hasta ahora, considero que sí puede ser importante dentro de uno de los errores clásicos sobre lo que se entiende como lo que se es o lo que no se es, me refiero al concepto de identidad, el cual no es supervisado por la ciencia detrás de la defensa del proyecto de ley de neuroderechos. El problema de la identidad puede sintetizarse como sinónimo de igualdad, es decir, en este principio la identidad y la igualdad serían o significarían lo mismo. Sin embargo, existen variedades, teorías y disputas en torno a este concepto, de las cuales no puedo extenderme demasiado aquí. Les resumiré en dos líneas muy generales. Básicamente, una es la identidad clásica y la otra no clásica, o que al menos cuestiona la clásica. En la primera, la influencia más fuerte puede ser eh, la ley de Leibniz, o identidad de los indiscendibles, que se aplican en dos principios generales, los cuales, eh, en su forma más conocida, nos mencionan que cuando hay dos objetos que tienen o comparten las mismas propiedades, estos son idénticos. O cuando hay dos objetos que son idénticos, estos tendrían inevitablemente las mismas propiedades. Esto último puede entenderse como una tautología, pues nada no puede no ser lo mismo o tener la misma identidad si tiene o comparte todas las mismas propiedades, al menos en la realidad espaciotemporal. Una de las oposiciones no clásicas de la identidad eh, se denomina identidad a través del tiempo, en la cual la propiedad de ser una X cambia en el tiempo a una Y sin necesidad de que cambien las propiedades de lo que está refiriendo o modelando y o representando, o sea, sería el mismo objeto con las mismas propiedades que solo tendría cambios cualitativos. La identidad a través del tiempo refiere a si algo puede o no ser lo mismo en un tiempo y luego en otro, los cambios que un objeto puede tener a través del tiempo y la permanencia o no de la identidad del mismo ha generado variedad de controversias. En esta última identidad hay casos que intentan no separar las propiedades de la esencia, es decir un objeto puede cambiar sus propiedades y seguir siendo el mismo. Bueno, el problema de la identidad lo considero importante, pues, a primera vista, las relaciones identitarias que se consideran en el problema de las intervenciones de un individuo a través de los cambios o alteraciones en los procesos neuronales, estarían ligados a las teorías clásicas sobre la identidad y no al hecho de pensar que podemos convertirnos en algo que no conocemos en este momento, pero que sin embargo podríamos mantener principios identitarios, aun cuando la individuación pareciera ser otra cosa en su principio vinculante con el medio asociado. En este sentido, cito un fragmento del paper de Viles, Enríquez y Jeano sobre la individuación simondoniana. El individuo no es siempre idéntico a sí mismo, aunque siga siendo él mismo, sino que su identidad está en devenir y puede transformarse y transformar su medio de acuerdo con la relación con este y la resolución que haga de las tensiones mediante la transducción, una operación que se da a nivel físico, biológico, psíquico y colectivo en la cual una actividad se propaga a través de un dominio específico, permitiendo que se estructuren regiones que servirían de principio de constitución a otras regiones y darán pie a nuevas transformaciones. Así, una fase del ser encuentra en otra su principio de constitución, actuando la fase anterior como un germen estructural, que permite iniciar el proceso. Se trata de una dialéctica entre lo instituido, lo que se conforma, y lo instituyente, el devenir. Debido a la brevedad de la presentación, pasaré a la vinculación del problema incluyendo una posición existente y otra ficticia en torno a la relación de los neuroderechos y parte de la individuación en los procesos de bases tecnológicas de blockchain. Desde la perspectiva sobre la ejecución controlada a través de posibles tecnologías de los procesos neuronales, no sería tan extraño desde una ficción científica pensar en las bases de datos personales, colectivas, privadas, empresarialmente y también estatalmente tokenizando no fungiblemente las operaciones cerebrales que pudieran registrarse. Aquí incluso podría existir el interés del usuario sobre su trazabilidad neuronal verificable y puesta en las cadenas de bloques que estime cada usuario o que obligue un estado. Lo interesante de esta ficción básica es que el robo de esta información cada vez sería más difícil lo que sí sería curiosamente interesante es que cualquiera de la comunidad dentro de la cadena de bloques que se escoja, o la empresa de almacenamiento, etc., podría revisar la secuenciación neurológica de todo, todos y todas las involucradas. Las utilizaciones o no de esta información podría ser verificable por el propietario de sus procesos neurológicos. Los usos de esto eh, no me debería adelantarlos, pero una cadena de secuenciación compartida durante años o toda una vida tendría el alcance público de quien participe en la comunidad para experiencias y experimentos insospechados por el momento. Sin embargo, me interesa más por ahora una posición donde la factibilidad tecnológica y las relaciones de interacción individual sin centralización son posibles. Por ejemplo, si para Simondón el ser y el devenir son mutuamente interdependientes, quizá esto podría adecuarse a la relación entre estructuras estables que inician una cadena de blockchain en una comunidad y las múltiples participaciones en el devenir de las relaciones de la cadena, pudiendo alterarse y o conservarse, pero con una trazabilidad que le da una posible otra ontología a la individuación simondoniana, o más bien una extensión del concepto hacia relaciones pair to pair. La flexibilidad ontológica que existe en la individuación a diferencia de una posición rígida de ensayo sobre la visibilización pasiva de los procesos neuronales, podría conformar nuevos sistemas de comunidades digitales mutables descentralizadas, las cuales responderían sin ninguna duda a lo opuesto al ileformismo. Otro aspecto interesante de esta última posición del uso de la base de blockchain, vinculado a las relaciones tokenizadas en la individuación, podría darse en un posible aumento de negantropía, al establecerse relaciones directas de la mayor cantidad de los procesos que hoy se disgregan por la multiplicidad de dispositivos digitales en la cultura. Con blockchain, y quizá posteriormente Holochain, y las relaciones de intercambio más robustas de la participación comunitaria, sumado a la posibilidad de una compleja descentralización, si, si es que esto fuera posible, la entropía entre los procesos de información, al menos humanos por ahora, disminuiría extremadamente más deprisa de lo que ocurre hoy en día con los procesos de descentralización digital en el mundo. Muchas gracias.